Pero no solo basta con saber la teoría, sino que debemos comprender a través de la práctica cuál es su funcionamiento. En este vídeo veremos cómo funcionan tres de estas redes sociales visuales que hemos visto hasta ahora. Serán Instagram, Pinterest y DeviantArt. En este vídeo os mostraré cómo funciona cada una de estas redes sociales desde perfiles ya creados, ya que en los vídeos anteriores os hemos facilitado algunos tutoriales de apoyo para que podáis crearos vuestros propios perfiles de usuario. De este modo, veréis cómo funciona una cuenta real de un usuario en cada red social y cómo responde la, esta red social a nuestras intervenciones. Comenzamos por Instagram. Vamos a hacer una visita virtual por su interfaz y así comprenderemos qué podemos hacer con ella, ¿Y qué feedback nos aporta esta red social a nivel visual y de interacciones sociales? Búsqueda de información, recopilación, almacenamiento, etc. Instagram es una de las principales redes sociales visuales que existen actualmente. Tiene muchísima fama y cada vez la utilizan más personas. Fundamentalmente, eh, el atractivo de esta red social radica en... Lo visual que es eh, la mayor parte de los usuarios eh, son estrellas, son personas con cierta fama que externalizan pues eh, su vida a través de, de esta red social, como por ejemplo estamos viendo ahora en pantalla a Pau Eche, que es Paula Echevarría, la mujer de David Bustamante, que es actriz y tal. ¿no? Eh, pero también hay grandes marcas, hay páginas específicas especializadas sobre algunos temas en concreto, como esta que es de tatuajes, eh, y también hay usuarios individuales, como en este caso es Cibermariquilla Mariquilla, que es María Sánchez, nuestra coordinadora de, del MOC Y, bueno, la diferencia que hay entre estos perfiles eh, es poca realmente. Eh, fundamentalmente todos eh, quieren mostrar a través de las imágenes eh, su actividad, su vida, digamos, eh, todo aquello que les promociona de alguna manera. Eh, las estrellas promocionan su vida a través de sus imágenes. Por ejemplo, Paula Echevarría, además, es bloguera y tiene pues en su blog, eh, habla sobre temas de estilo, sobre temas de, de belleza. Así que la mayor parte de las imágenes que ella postea también en Instagram tienen que ver con eso. El sentido que tiene es que, por un lado, enlaza también al blog directamente eh, esta estética y va un poco más allá. En, el blog, en un blog, por ejemplo, no tiene sentido que todos estemos posteando cada dos por tres eh, un post solo con una imagen. En cambio, en Instagram, al ser una red social, sí que eh, permite ese dinamismo. Así que es, de alguna forma es una extensión del blog eh, que uno no tiene por qué eh, estar llenando de contenido constantemente, pero eh, ayuda a, a aceptar, digamos, o a, a enfocar y a reforzar todo lo que es la identidad digital de una persona, una marca, lo que sea. Por ejemplo, hay marcas, como en este caso H&M, que tienen aquí su cuenta de Instagram, eh, a través de la cual, pues, postean eh, imágenes tanto del catálogo como extras. Esta red social eh, funciona fundamentalmente a través de la aplicación del smartphone, tanto de iOS como de Android, y desde eh, el propio ordenador no se puede postear. Eh, pero desde el smartphone, sí. Uno hace una fotografía o tiene una fotografía una imagen en su, en su smartphone y la sube a Pinterest. Eh, en ese momento se abre las posibilidades de filtros eh, de esta red social porque al estar basada en imágenes cuida bastante eso. Tiene una gama amplia de filtros eh, con las que uno puede trabajar y mejorar la imagen un poquitito. Esta por ejemplo se ve perfectamente que tiene un filtro muy muy grande porque además está un poco distorsionada. Eh, estas marcas, como es por ejemplo H&M, eh, no solo postean para que veamos el contenido de, de su marca, sino que también eh, ayudan sus posts a que su marca se refuerce online. Es decir, nosotros podemos darle a Me Gusta, entonces pues ya veis que aquí ha tenido pues, muchísimos Me gustas eh, pero también podemos acceder a ello a través de Hashtags. Eh, Instagram funciona un poco en este sentido como Twitter, que crea nubes específicas sobre temas. Entonces nosotros podemos seguir a una marca o no, y solo interesarnos a través de, de hashtags. Y luego pues se pueden hacer comentarios en esta red social. Podemos darle me gusta en el corazón, como podéis ver aquí abajo, y también hacer comentarios a continuación del corazón. En este sentido sí podemos interactuar desde la web, como estoy haciendo ahora mismo lo que no podemos hacer desde la web es subir nuevas imágenes, si doy un comentario puedo poner me interesa este tipo de estilo, por ejemplo, ponemos estilo con el hashtag, así que ya veis que aquí ya está interactivo estilo y podemos encontrar mi comentario a través del hashtag también, pero bueno, eh, veis que aquí hay corazoncitos, hay gente que generalmente suele poner bastante más información que solo responder con iconos y eso es porque generalmente esto se hace a través del smartphone. Eh, cada uno de nosotros podemos tener información diferente en el timeline de, de Instagram y eso es debido a, a que cada uno lo que hará es eh, seguir a personas o marcas diferentes. Y, pero todos tenemos la parte superior del buscador a través de la cual podemos buscar a personas o hashtags también, o palabras clave en general. Y a la derecha tenemos el perfil individual. En mi caso, mi nickname es Caminologa, y nosotros si pinchamos encima, pues veríamos mi página de Instagram. Como podéis ver, es muy sencillo, muy simple, muy limpia, toda la interfaz de Pinterest es así, basada en blancos y grises, y dando eh, prioridad absoluta a la imagen. Eh, como vemos al principio, parece en redondo pues, la imagen de perfil que en este momento tengo. Tenemos el nombre completo debajo del nickname y luego unas estadísticas básicas que nos dan algo de información sobre las publicaciones que hemos hecho, el número de seguidores que tenemos y eh, las personas a las cuales seguimos. Y debajo ya están nuestros posts, que son a través de imágenes. Estas las coleccionan, nosotros no las podemos mover de sitio, ya veis que no, no lo permite, esto se va almacenando en el orden que uno lo va subiendo y va guardando las fechas y todo. Por ejemplo, en esta imagen vemos que hay, eh, si, si ponemos el ratón encima, vemos que nos aparecen cinco corazones y dos comentarios. Cinco come corazones son me gustas. Si pinchamos encima de ellas, pues ya vemos completamente todo. La gente a la que ha dado que le gustaba esto. Eh, Aquí está el usuario y esta es eh, la descripción que le ha dado um, a esta imagen. Y luego debajo algunos comentarios que están. Vemos caritas que aquí no tienen color, pero desde el móvil sí se podrían ver con color y de hecho se postean así. Y se ve que bueno, esta imagen tiene un filtro que está fundamentado en una luz en el centro. Para que se centre digamos, la mirada en los objetos que forman el centro. Eh, poco más que decir de Instagram eh, simplemente que cada uno muestra a través de las imágenes aquello que quiere vender tanto sea a nivel monetario como sea a nivel de reputación es importante por ejemplo para un usuario normal eh, tener un Instagram si quiere por ejemplo que la gente sepa cuál es su actividad profesional y vea pues sus viajes eh, si tiene alguna actividad en una escuela de idiomas sus viajes por trabajo, a dónde van, qué ha ido a hacer, etc. Poco más que decir sobre esta red social de momento. Eh, os animo a que entréis en ella, os creéis un perfil. Siempre podéis reeditarlo, recordarlo. Ya veis que sencillito es. Podemos poner una biografía también. Y, y os animo simplemente a participar y a poco a poco ver cómo funciona. Seguimos con Pinterest. Vamos a hacer una visita virtual por su interfaz y comprender qué podemos hacer con ella y qué feedback nos aporta esta red social a nivel visual y de interacciones sociales, búsqueda de información, recopilación, almacenamiento, etc. Vamos a conocer ahora Pinterest. Esta red social visual es realmente interesante y con Instagram digamos que forman parte de las redes sociales eh, más importantes que existen actualmente a nivel visual. Eh, como veis, la disposición de los objetos de imágenes en, en el timeline de Pinterest es diferente al de Instagram. Aquí están un poco más seguidos, amontonados, por decirlo de alguna manera, y sí que hay algo de texto, se puede ver un poco de texto. En cambio, en Instagram no era así, eh, sino que veíamos que era todo en vertical y que apenas se apreciaba el texto. Este timeline funciona prácticamente de la misma manera que el de Instagram porque podemos eh, ver aquello que nosotros seguimos por interés de temática o interés de usuarios. Eh, con la diferencia que aquí sí podemos compartir eh, los fines que se llaman de los demás. Por ejemplo, eh, ahora mismo pues, yo veo esta pequeña imagen que me gusta, me parece bonita y me interesa porque a, me interesa la comida creativa. Entonces, eh, yo puedo a través de aquí de Pins y coleccionarla en alguno de mis tableros, que hay uno específico que yo le llamo cosas ricas, y aquí ya la tengo coleccionada en mi eh, tablón que se llama, pero también se ha posteado en mi cuenta, es decir, aquellos usuarios que a mí me siguen pueden eh, ver esta imagen ahora mismo que está posteada. Nosotros podemos seguir a personas o podemos seguir, seguir tableros, por ejemplo una persona como esta, Linda Witsai, la podemos seguir a ella, eso significaría que seguiríamos todos sus tableros, si tiene 44, o podemos seguir tableros específicamente, que quizás sea lo mejor y lo más interesante en función de nuestros intereses compartidos. Eh, como veis, eh, podemos también tener eh, un espacio de búsqueda en la parte superior a través del cual podemos buscar eh, información específica sobre nuestros intereses, por ejemplo, tema de libros pues si buscamos libros nos van a salir pues, todo lo que tiene que ver sobre libros en esta red social que otras personas van posteando y podemos ir añadiendo otra información para especificar más la búsqueda libros, por ejemplo, clásicos y se van añadiendo arriba para poder ir filtrando mucho mejor. Cada uno de, de los posts, digamos, de los pins, tiene luego una descripción, podemos visitar el usuario principal y podemos añadir comentarios, en la parte inferior, como veis aquí, perdonad, en, en esta parte inferior, aquí, añadir un comentario. Y si pinchamos encima, que es algo que generalmente no suelen tener las demás redes sociales, redes sociales vamos a la página de origen de esta información, entonces en este caso como es un post de la Casa de Libros nos lleva a su eh, web y podemos tener información más específica sobre este libro, este interés nuestro. Si vamos a nuestro perfil, aquí arriba a la derecha, pues nos encontramos con nuestra información, como veis podemos poner un LinkedIn también, y aquí se puede tener un poco de información específica, estadística, por decirlo de alguna manera, de, eh, básica de nuestra actividad. Como en mi caso, tengo 39 tableros actualmente, tengo 5,3 pines, o sea, gente que me va pineando, yo, y yo pineo, digamos, mejor dicho, estoy yo pineando todo esto. Eh, 38 me gusta, 471 seguidores y 190 personas que yo estoy siguiendo. Aquí están abajo mis tableros, yo puedo crear un nuevo tablero directamente desde aquí desde la web y luego abajo hay otros tableros que pueden ser privados. Bien, En esta red social, fundamentalmente, tenemos la opción de vincular siempre algún PIN a una web, a una página web, lo cual aporta pues, muchísima más eh, profundidad a la información. Tenemos una parte de mensajería también, noticias, noticias más específicas mías y mensajes privados. Sin más, eh, esto es Pinterest, aunque tiene mucho más trasfondo Nuestra actividad eh, se realiza a través del posteo de imágenes, sobre todo especialmente si las vinculamos. La siguiente red social que vamos a visitar será Deviantart. Vamos a hacer también una visita virtual por su interfaz y comprender qué podemos hacer con esta red social, qué feedback nos aporta eh, la gente, los usuarios que abarcan esta red social a nivel visual y de interacciones. Eh, comprenderemos también qué tipo de búsqueda de información podemos realizar, eh, cuál podemos recopilar y de qué manera podemos almacenar, entre otras cosas. Vamos a darnos un paseo rápido por DeviantArt. Fundamentalmente, lo que tenéis que saber es que Deviantar no es una red social visual cualquiera, sino que es una red social visual que está más enfocada al desarrollo artístico del usuario. Es decir, aquí no cualquier persona hace fotografías por ahí como sucede en Instagram y las sube, que también puede hacerlo porque hay una parte de diario, sino eh, que lo que hace es normalmente subir fotografías más profesionales eh, porque tiene algún interés por el tema de la fotografía, o diseños más específicos eh, a nivel artístico, pues eh, un line art, eh, puede ser un dibujo en blanco y negro, puede ser un dibujo tipo eh, um, artístico, pero de alguna especialidad, como son los manga, etc. Como podéis ver, eh, en, esto en DeviantArt, aquí tenemos un timeline eh, general a través del cual podemos ver pues, la, las últimas informaciones de la gente a la cual seguimos. Aquí también podemos seguir a las personas. Ahora mismo estoy desde una cuenta de usuario, que es la de Nifer777, que es de Sergio López García. Él eh, está interesado en este caso eh, en el tema artístico, eh, fundamentalmente dibujos manga y japonés, todo lo que tiene que ver con lo japonés. Pero bueno, también le interesan otras... Ideas, como pueden ser conceptos eh, que se pueden transmitir a través de la imagen de forma muy sencilla a nivel fotográfico, como es este caso. Acabo de pinchar sobre una de las imágenes y eh, ¿qué sucede cuando se abre? Simplemente abajo podemos ver el usuario que la ha posteado, pues una descripción, el título y después los comentarios de las demás personas. Nosotros también podemos comentar a través de, de este foro. Como veis, no tiene nada que ver la interfaz con la de Instagram, es mucho más sobrecargada y además mantiene desde su origen, esta red social visual, eh, la estética de foro, parece que les funciona bien. Eh, a diferencia de otras redes, eh, en esta red social uno puede tener insignias según el, pues el nivel que vaya teniendo en esta red social de actividad, eh, digamos también de, de famoseo, ¿no? Cada uno según va posteando, va interesando a otras personas y eh, esas personas le van siguiendo o le van enviando eh, algunas llamas o tartas que, que existen para ayudarles a, a su estatus. Aquí veis que hay una persona que tiene una estrellita, que es el core member. Hay estrellitas totalmente diferentes, como esta que es beta tester. Bueno, hay diferentes niveles en esto. Ya veis aquí los niveles de símbolos para cada username los voluntarios beta tester anchor member eh, beta tester solo deviantart de staff senior member, member etcétera eh, en este caso este usuario tiene un estatus de member bueno eh, a la derecha podemos ver otras imágenes de deviantart que son similares y aquí hay una pequeña parte muy muy específica que es esta que es Stats, que casi no se ve, <risa> está muy a la derecha, que da el estatus de, de esta imagen, ¿no? de, los, de los favoritos, vistos, comentarios, etc. Si damos al nick de, de adiantar, a, bueno, volvemos a Browse, que es el timeline general, y a la derecha tenemos el today, que son aquellos que hoy están eh, subiendo, es decir, eh, los usuarios que están activos hoy van subiendo información visual y podemos verlo a través de aquí. Tenemos categorías como Undiscover, Daily Deviations, etc. Esto qué es, pues que son nuevos descubiertos, eh, que no son muy famosos, vaya, pero que son interesantes. Daily Deviations son fundamentalmente aquellos que DeviantArt considera que son muy interesantes y, y la propia red social nos lo va facilitando. Y bueno, etcétera. Tenemos luego los journals, que en este sentido digamos que son más tipo diarios. En DeviantArt no solo es una red social visual, aunque sí que prima 100%, casi 100% este estilo, pero también hay literatura. Hay, hay personas que están interesados en el arte pues de la escribir de y también pueden enviar aquí y mostrar pues, su, su literatura. Luego, después de esta barra, tenemos algo que es mucho más específico eh, según nuestro perfil. Watch, los Notification y los Notes. Eh, en Watch tenemos información sobre esta tarde, bueno, etc. Ya veis que hay siempre muchas recomendaciones y mucha información que, podemos, que la propia red social en sí nos facilita. Instagram era mucho más sencillita. Y bueno, eh, tenemos la parte de notificaciones como casi todas las redes sociales, y también tenemos los notes. Bien, eh, más allá podemos comprar en la tienda, ahí tenemos la aplicación móvil y hay más sobre ello porque se pueden hacer grupos, se puede trabajar en foros, abrir chats, etc. Pues tenemos un buscador a través del cual podemos buscar información general, o si no también... Eh, en el browse, cuando abrimos esta pequeña pestañita a la izquierda, pues nos salen categorías. Tenemos antes el Short, que es el Newest, What's Hot, indiscovered, Daily Variations, Popular, 24 horas, Popular, All Time y luego pues más sobre esta última semana, 3 días, 3 días y tal. Y debajo tenemos las categorías artísticas a las que podemos eh, optar cuando estamos subiendo alguna información. O también podemos eh, buscar sobre ellos porque nos interesan en especial, como por ejemplo es la primera que so trata sobre el digital art. Digital art. Bueno, eh, le he dado pero está tard tardando un poquito. Vale, sobre digital art, pues tendríamos toda esta información que nos puede resultar interesante o incluso simpática, ¿no? Para ver el perfil de la persona, podemos ir arriba a la derecha del todo, donde tenemos el perfil y los mensajes. El, en el perfil tenemos eh, información específica sobre esta persona, por ejemplo, alguna actividad, como son escritos que el usuario va redactando, tenemos su fotografía, eh, tenemos alguna información que él quiere aportar, y luego pues vemos comentarios y, y demás favoritos, newest, groups, en los que forma parte watchers, que son las personas que le siguen, por decirlo de alguna forma, que le ven y amigos eh, más adelante podemos hablar sobre muchas más cosas en Deviantart es una red social muy extensa, yo os digo esto es una parte muy eh, muy por arriba, estamos analizando un poco eh, aquí esta es la parte que os decía de las llamas y las tartas, estos son valoraciones que otras personas les aportan al usuario, es como cuando nosotros damos me gusta a algún sitio, pues para que esa persona sepa que, que ha visto nuestro me gusta, nos manda una llama. Esto de las llamas es gracioso porque simplemente son llamas con capas, digamos subiendo de nivel en función de, de la llama que te vayan dando ¿no? y del tiempo que tú tengas. Aquí hay algunas y luego pues también hay los niveles de tartas. Esto es... Digamos que DeviantArt está tendiendo hacia un producto gamificado. Luego tenemos aquí un, unas estadísticas más específicas eh, en las que podemos ver pues, los DeviantArt que no tiene, los comentarios que ha generado, eh, un poco todo lo que el impacto que, que en la propia red va teniendo este perfil. Ya veis que es muy poco visual la parte toda de texto. Luego podemos subir eh, imágenes en la galería, veis que pone Submit Art, porque esta red social es más artística eh, que solo visual, 100%. Eh, bueno, luego tenemos más opciones, como es monetizar pues, nuestra, nuestros resultados y, y también, por ejemplo, que queremos hacer un cuadro, subimos aquí la imagen del cuadro y pues lo monetizamos en plan. Vale, en galería está aquello todo que yo voy subiendo y que me, me interesa, pero en print está aquello que yo comercializo. Luego tenemos la parte de favoritos, y, eh, que son aquellos favoritos que nos interesan, y el journal, que va siendo aquel espacio más de diario donde uno puede escribir lo que se le va a poner. Y así en general, muy por encima, podemos ver eh, esta red social de DeviantArt, que es realmente interesante para aquellas personas que se tomen más en serio el tema de, de la imagen. Seguimos. Como hemos visto hasta ahora, cada una de estas redes sociales visuales nos aporta grandes posibilidades de desarrollo de nuestra identidad digital, comunicándonos con el mundo y aportando información, a la vez que nos sentimos informados. La recopilamos y la categorizamos en la medida de lo posible. Cada una de estas redes sociales nos aporta algo diferente. Y por ello, en función de nuestra estrategia social, debemos elegir cuál es la que más nos interesa utilizar, o cuáles de ellas podemos combinar. Espero que este vídeo te haya servido de punto de referencia para entender por encima el funcionamiento de estas redes sociales. Me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido el funcionamiento de estas redes sociales visuales? ¿Cuál crees que es la que más se adapta a tus necesidades?